Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y quiero que sepan que hay llaveros con estilo, y uno de estos llaveros es uno que se denomina Kissmart. Les voy a hablar acerca de él, a ver qué les parece. Todos tenemos y usamos llaves, ya sea para entrar a nuestra casa, a oficina o al coche. Las llaves siempre están ahí para llevarlas de manera fácil y siempre hay que buscar la manera de organizarlas mejor. Y para eso se hicieron los llaveros, que los hay de todas formas y con varias funciones y aspectos. Pero hoy, estimados estilócratas, les voy a presentar una marca de llaveros que están a otro nivel. Pues son herramientas que te facilitarán tu día a día y las llaves jamás serán un problema. Te presentamos las llaves Key Smart. KeySmart es una línea de llaveros y organizadores para llaves pensados, pensados para la comodidad, la ligereza y la practicidad. KeySmart comenzó como una Kickstarter a principios de 2013. Su fundador, Mike, se propuso diseñar una solución para eliminar los voluminosos llaveros. Después de meses de creación de prototipos, pruebas y rediseños, nació KeySmart. Mike renunció a su trabajo para tomar Key Smart a tiempo completo y desde entonces la marca ha ampliado sus productos y se ha expandido a Europa y Latinoamérica. Las características de estos llaveros son las siguientes. Los organizadores Key Smart están pensados para eliminar los montones de llaves que se vuelven incómodos y pesados de llevar en las bolsas de los pantalones, además de dañar y romper nuestros pantalones. Por este motivo, KeySmart fabricó un diseño que permite organizar las llaves como si se tratara de una navaja de bolsillo. Están fabricados en materiales ligeros pero resistentes como el aluminio y el acero inoxidable. KeySmart se adapta a todas las llaves planas de hasta 80 milímetros de longitud. Tiene un marco extendido también para llaves extranjeras o más largas. Incluye una pieza de aro para colocar las llaves del coche. Sin duda,